Thank mm -hmm. you. Y bueno, estuvimos trabajando con el, con el tema este de Libre Router. La geografía nos dificulta, hay muchos árboles, también hay lomadas, cerros que nos dificultan. Ya estamos buscando un punto donde se pueda agarrar señal, donde puedan conectarse los puntos. Y bueno, te, tuvimos todo el grupo que son ustedes, levantando más la, la antena para agarrar más señal porque el tema de que el monte era un, un obstáculo para, para poder eh, alinear los, los nodos. ¿eh? pero con compañeros grupo. papá de estar así el también que al la idea es eso que, que nos ayudemos entre los vecinos para eso es lo que, lo que necesitamos, la señal. Le sucede algo a algún vecino, o, le, o sea, a la, a la familia que le suceda algo, el vecino puede pedir ayuda. Por ahí, los chicos de aquí más necesitan eso para hacerlo, para estudiar, para sacar información, esas cosas. Por la seguridad, por la salud, para que podamos velar por la salud también, colocando las redes de los nodos para tener internet, cada familia que necesita.